Maldita loquera me atrapa y no puedo escapar Congela mi cuerpo y me pongo bien loco, carnal Dime ¿Qué va a pasar? Dime si acabará Este maldito infierno que ya no soporto más Escucho tantas voces por las noches Gasto encendedores en un viaje sin colores y no voy a cambiar, me cansé de intentar, no podía soportar Dejar de fumar, me la paso tan mal, no sé qué pensar Fantasma rodea mi cuarto y me siento fatal Yo quiero cambiar y la vuelvo a cagar Perdí amistades, personas, el vato callado es otra persona Algo lo ha cambiado, por ahí se menciona Maldita, Maldita loquera me tiene calmado Maldita locura me tiene atrapado Siento que la muerte está de mi lado Intoxicado y medicado, así la